Y acabo de darme cuenta que te lo lavaron. Te lavan el coche. Qué hugo. un aeropuerto de la ciudad de méxico son el sábado son las 2 pues, de la tarde más o menos y vamos a dejar en esta ocasión el carro en el park and fly y les vamos a enseñar cómo, cómo es eh, es la primera vez que lo dejamos ¿o No, no yo ya no, lo, hice una vez, pero, yo lo había dejado pero no hice vamos a hacer bien el video, porque eso fue muy muy muy rápido entonces ahora sí vamos a vamos a explicar todo el teje y maneje de park and fly y explicarles tu promoción Porque muchos pueden tenerla y no saberla sí si tienen la tarje, alguna tarjeta de crédito Que sea World Elite eh, es son de Mastercard eh, Con esa tarjeta tiene, Puedes dejar el carro hasta 8 días Y no te cuesta Creo que te cuesta, bueno, pero como punto un, un centavo este Entonces es el beneficio Yo llamé, me dijeron que sí lo tenían pues Vamos a ver ahorita si sí. Sí, nos aplican este beneficio para las tarjetas de World Elite ah, y si no tienen este, la World Elite, creo que cobran como 180 pesos el día sí. uh -huh. y de ahí, de, del Park and Flight te llevan al aeropuerto está muy cerquita y ya estamos casi llegando al Park and Flight del aeropuerto está miren bien. aquí está este es el eh, circuito y aquí está, Park and Fly azul entonces vienen por aquí que está la entrada allá adelantito para allá está el aeropuerto ya, de hecho si sí, en la esquina ya empieza aquí miren aquí está el park and fly para dejar el carro la otra opción es el Uber pero pues hoy decidimos traernos el carro y dejarlo aquí aquí está Más tarde. miren ah qué bonito es el IT es el Elite Ballet, el que traemos con la tarjeta de War Elite. Es este beneficio. Ahorita nos bajamos y hacemos como el check-in del carro. Ahí están las tarifas: miren. 199 pesos por 24 horas. Miren, aquí esto es para las tarjetas de Mastercard que tienen el Elite Ballet. Vean, esto es lo que vamos a tratar de usar ahorita. Aquí está el Ballet Parking. Aquí lo dejan Aquí les reciben el carro Ahorita les seguimos contando Esta es la zona de Waterlit Tienes que dejar tu vehículo aquí Buenas tardes Y se llevan tu equipaje allá Lo bajaron Ahí está, tienen aquí bajando equipaje lo llevan a la camionetita hasta está la Maris haciendo su Checking ¿Sí pasó? Por un centavo. Ok, por un centavo. Sí tenía crédito de un centavo al menos. Ahora vamos a subirnos a la camionetita que nos va a llevar al aeropuerto. Ya nuestro equipaje, ya está aquí. Y listos, ya nos vamos. <risa> Y bueno, ya estamos ahorita aquí en la camioneta que nos va a llevar a la terminal 1 porque viajamos por volares Estamos casi llegando en cuestión de 5 minutos. Ya, porque una, una diferencia rápida que vimos o que al menos yo vi la otra vez que yo lo usé, no, no lo usé con la tarjeta Waterly. También me costó 170, 180 pesos, una cosa así, lo confirmo. Eh, el día, yo una más vine por un día. Y este, y tenías que esperar a que medio se llenara la camionetita ahorita inmediatamente nos subieron y luego luego nos, nos trajeron ya no, no, no esperamos nada entonces me imagino que ese es parte del servicio de MasterCard Water Elite. ya esperad. estamos llegando la puerta 7 entonces ya nos dejó el park and fly y ya ya hicimos nuestro web check-in y como no vamos a documentar porque traemos maleta el carrión ya vamos directo a abordar. Continuando con nuestro video de Park and Fly, han pasado cuatro días. Ya regresamos y nos dijeron que en la puerta 3 de la terminal 1, estamos llegando por la terminal 1, iban a estar o están los representantes o trabajadores o colaboradores o como lo quieran decir de park and fly pues llegamos ahí y mandan a llamar el camioncito que nos va a llevar por nuestro coche que está la puerta 3 y vamos a buscarlos a los park and flies Salimos por la puerta 3 del aeropuerto en llegadas nacionales porque nuestro vuelo es nacional y aquí hay una persona de Ramber que es de Park and Fly. Le entregas este, que es donde dentro vienen los datos de tu carro, todo lo que dejaste. Y en 10 minutos pasan por nosotros aquí al, al aeropuerto vamos a ver qué tal es el retorno de tu carro estamos dentro de la camionetita que nos va a llevar a Park and Fly tardó 5 minutos 5 minutos en llegar o menos y ya estamos llegando 10 minutos después ya llegamos y eso porque había tráfico Menos de 10 minutos, tal vez. Hasta María. Ay, ya se iba a Servido, llegamos. Gracias. ¿Cuál es el auto, señor? La camioneta. Listo. Y. Pasas a la caja Ahí a Maris está pagando Está haciendo válido Ahorita que nos cuente Maris Qué sucedió ahí Aquí ya te entregan tu coche está la maleta Entonces Y acabo de darme cuenta Que te lo lavaron. Te lavan el coche, Qué hubo ¿Ya no lo entregaron por limpiecísimo. Sí, sí, sí. Bueno, y ya nos entregaron el carro eh, y con una sorpresa de que está súper limpia está muy limpia por dentro por fuera, entonces está padre llegar y que tu carro ya te lo entreguen limpiecito como nuevo, entonces ya y con la War Elite solamente pagas 0.01 centavos es un cargo que te hacen al final y también no olviden traer la tarjeta, no se les vaya a perder porque pues ya no, no es válido el beneficio al final te dan una tarjetita y eso es todo y eso es todo, listo listo sales por acá atrás esta callecita está medio oscura pero luego, luego está el circuito Aquí a la sí. derecha Cuando te recogen en el aeropuerto Te lo rodean o le avisan Porque ya la camioneta ya estaba lista Exacto, ya, estaba ya te lista. dejan listo tu carro para, para pagar e irte Muy recomendable el Park Fly Adiós, Adiós.